Hola qué tal amigos, un saludo muy especial para todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina Hoy les voy a enseñar a hacer una cajita para novio músico, espero les guste Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso Corta un rectángulo en cartón duples de 22 centímetros por 34.5 Y en sus cuatro lados vas a medir 3.5 Que sería así Vamos a repasar todas las líneas con la tijera para luego hacer los quiebres. Y vamos a cortar en los dos extremos para armar así. Esta sería la base. Nos quedaría así. Acá en esta parte vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar una cartulina negra. ahora vamos a hacer la tapa, vas a cortar un rectángulo, yo lo corté en cartón craft de 20.5 x 33 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 2.5 centímetros vamos a hacer lo mismo con la regla, a repasar las líneas para luego hacer los quiebres y acá en esta parte voy a aplicar silicona líquida porque voy a pegar una cartulina blanca porque lo estoy haciendo con cartón craft. Si lo van a hacer con cartón duplas, no tienen necesidad de hacer este paso. Y voy a pegar acá la cartulina. Pero resulta que la cartulina debe ser del mismo tamaño del rectángulo de la tapa. Yo lo corté mal. Vamos a medir hasta el extremo 2 centímetros. vamos a tomar la regla y un marcador puede ser grueso o de punta delgada y vamos a dejar acá 4 centímetros y hacemos las líneas lo vamos a hacer hasta el extremo nos quedaría así acá en esta parte voy a hacer unas líneas para hacer un borde negro hago estas líneas porque para no torcerme para guiarme y llenamos así vamos a cortar tres tiras de goma eva roja de 4 centímetros una tirita en cartulina negra de 3.5 centímetros y vamos a pegar así de este lado a este y pegamos la cartulina negra Ahora voy a repasar acá, como para decorar, o así vi la imagen, lo puedes hacer con un marcador metálico o con un marcador blanco. Ahora vas a cortar tres tiritas de goma eva de 1.5 x 8 centímetros, una de cartulina de 3 x 7 centímetros y una tirita de cartulina del mismo tamaño de esta tirita de goma eva. Y vamos a pegar las tiritas de goma eva o de foamy, y acá pegamos la cartulina blanca, voy a tomar una tabla que sería para cortar este extremo, lo que voy a hacer es una tecla en, para un pianito, entonces vamos a cortar así, y acá vamos a copiar un mensaje, hacer lo que nos gusta juntos. y acá en esta parte vamos a pegar el rectángulo de cartulina que no sería uno voy a pegar dos para que nos quede más firme a la hora de pegarla y de estas vamos a cortar ocho más y vamos a copiar que seas parte de mi historia de amor no preocuparme de nada cuando estoy contigo hacerte reír con mis ocurrencias hacer tiempo para verte aunque tenga mucho trabajo envejecer contigo recordar nuestro primer beso nunca es aburrido porque estoy contigo hacer, hacerme sentir viva vamos a coger la tecla y la vamos a medir así como estoy haciendo, vamos a tomar un bisturí y vamos a cortar hasta la medida esta no la cortamos, esta la cortamos, esta la cortamos, esta no la cortamos, cortamos acá, cortamos esta, cortamos esta, esta, esta no la cortamos, cortamos esta, esta, esta no la cortamos y cortamos esta. Vamos a cortar un cuadrito de 3.5 por 4 centímetros y vamos a doblar así, que sería para cortar un corazón. Acá vamos a medir 3 centímetros antes de empezar a copiar y escribimos esta frase. Pegamos el corazón. El amor es. Hacemos unos punticos. Acá vamos a repasar toda la frase. Para que se vea más o para que quede mejor. Quedaría así. Acá en esos dos extremos ya los corté. Y en esta parte vamos a dibujar notas musicales, corazones, lo que deseen, porque eso sería para un músico. Vamos a hacerlo en toda esta parte, igual en la base, en los lados. Y acá vamos a escribir la palabra que no puede faltar. Te amo. Y hacemos la O en forma de corazón. Vamos a armar así así nos quedaría la tapa. Acá en esta parte le pegué cartulina blanca, porque como les dije lo hice en cartón craft. Acá vas a colocar papel seda picado y vas a poner los dulces o chocolates o lo que desees. Tapamos y vamos a empezar a, a pegar las teclas, a ponerlas. Vamos a ponerlas así, donde cortamos, las vamos ubicando. Nos quedaría así. Vamos a poner la tapa.